Radiando en Cana, podcast de la Compañía de Teatro Penitenciario. Muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña Mi nombre es Javier Cruz y me encuentro con mi compañero Ismael Corón Y este es su programa Radiando en Cana Estamos transmitiendo, no en vivo, pero sí estamos transmitiendo Desde el Centro Cultural Auto, Autogestivo El 77, desde la cabina de radio Si usted no, no conoce este centro, de verdad Estamos en Abraham González, número 77 En la Colonia Juárez, a tres cuadras del Metro cautemo que aquí tenemos el mercado Estamos entre las oficinas de gobierno Y la venta de rines, llantas Y refacciones, y pues somos Los, los únicos locos que se nos ocurrió Poner un centro cultural en este lugar Ya habría... Cuando todos están de vacaciones. Abrigo, pero todos sin... están de vacaciones. Eh, bueno, este programa eh, se lo vamos a dedicar a alguien en especial. En especial, de verdad, en especial al tío de que se encuentra aquí en el 77. No queremos espantar a nadie. Simplemente, pues hay ocasiones o situaciones o no lo sabemos que, pues no, no alguien que parte de este plano, pues no llega a donde debe de llegar y se queda como atorado. Eh, pues acá con nosotros. Eh, no nos espanta, pero sabemos que está aquí con nosotros. A sí, sí. nosotros. A nosotros. Y esperemos que a nadie, los que visiten, no los queremos espantar, de verdad, no ha espantado a nadie. Es bueno, a... yo quiero pensar que también espanta a la, a la gente que trae esa energía negativa y pues negativo y negativo hacen su positivo ahí en la cabina <risa> de radio, en la caja negra, ¿no? Entonces, específicamente este es un señor, lo hemos logrado ver de cierta forma. Descifrar, traducir. Pero en las cámaras desaparece. Entonces, como no lo han descrito, es un señor con una boina, una gabardina. Un, un saco como tipo como de gamusa de los. Es como, como de los 50. ¿sí? Como de los años 30, 20. Entonces, hemos platicado con él, le hemos puesto luz, veladoras, hemos hecho cosas. Y también, pues queremos platicar sobre energías que se mueven en las obras de teatro. En esta realidad, a, hay veces que abrimos y luego no cerramos o, a, o cerramos, pero. No es suficiente y se quedan en el teatro, pues, energías que se siguen manifestando, se manifiestan, ¿no? O también hay, hay, hay ocasiones que, que hacemos algo inconscientemente, abrimos algo inconscientemente y no lo cerramos. Claro. Eh, algo es, es como en la vida, vas abriendo círculos y eso te va dejando... Varias aristas, ¿no? Como secuelas. sueltas secuelas. O sea, varias aristas eh, sueltas Y pues eso no lo sabíamos hasta que empezamos a hacer teatro De verdad, no lo sabíamos hasta que empezamos a hacer teatro Tocar estos temas, ver, ver un poco más allá de lo, que, de lo que sabíamos Estar aprendiendo Y pues hay que ir cerrando los ciclos en la vida y así mira. Por algo los aztecas festejaban a la muerte No sí. lo veían tanto como el cristianismo ¿No? El católico de que hay la muerte ¿no? ¿no? Pues éramos, nosotros éramos Nos metieron vergüenza y nos metieron miedo a este proceso proceso biológico de que pues pasas otra a otra dimensión, otro plano. a otro plano y entonces pues afortunadamente tenemos el teatro y hemos logrado pues ...crear un metaverso en ficción... ...crear una, una realidad... ...dentro de otra realidad... ...y en este caso pues... ...en la espera platicamos con nuestros muertos... ...en Macbeth... Eh, ...que sucede dentro de la y también... ...platicamos y... ...creamos esta atmósfera de con nuestros muertos... ...y específicamente el día de hoy... ...miren les quiero compartir que traigo un cráneo... ...este cráneo siempre ha sido muy íntimo para mí... Para, ...pues mis colegas con los que estoy ahí en la espera... Este cráneo tiene aquí una frase que dice... ...la vida gira... ...a veces nos toca estar abajo... ...a veces arriba, ¿no? A veces solo giramos sin pensar... No, ...a dónde nos vamos a, caer. a parar a <risas> caer... ...y trae unas iniciales de personas muertas... ...que tienen relación conmigo desde que era niño... ...que son mis abuelos... ...es la... Eh, ...mi oxiso, es uno de mis tíos... ...y mi abuela... ...entonces... ...cuando entro a ficción, lo que hago es platicar con ellos y decirles que necesito sus cualidades para poder estar en escena, necesito trabajar con ellos, porque llegó el momento en esta puesta en escena que es la espera y al final cierro les doy las gracias y así sucede en este espacio en el 77 donde les damos gracias a esta persona de que nos permita estar aquí después de haber obtenido nuestra libertad poder tener un centro cultural donde poder gestionar los proyectos de impacto social del foro Shakespeare gestionar para que la gente vaya a la penny y nosotros presentarnos y que nos preste este este espacio realidad construido en 1927, 20, ¿no? En 1927. 27, ¿no? Entonces, ¿cuántos años han pasado? Y también que nos dé más más chances de poder crear, ¿no? Que no siempre la energía negativa nos reste, la energía negativa nos dé pereza, porque luego también pasa, ¿no? ¿No te ha pasado que sales de la pena y bien cargado, bien cargado, y lo que quieres es. Y después te, te empieza a dar el bajón, obvio, pues te, te consumes, te consumen, te absorben la energía. O no se recicla la energía, ¿no? Porque también sucede las cosas chidas, que se recicla la energía con nuestros compañeros y pues salimos como esta cosa cuando tienes el tercer ojito aquí ¿Cómo, cómo es tu vista periférica más <risas> amplia estás más eh, perceptible a las, cosas, a las cosas y también nos pasa aquí entonces pues hemos tenido un proceso donde hemos querido abrir esta onda pero también nos da miedo porque pues no nos queremos enfrentar a los muertos no nos queremos enfrentar a esas culpas por así decirlo y lo oscuro nos nos atormenta. Entonces, cuando generamos luz, porque a pesar de que somos personas, somos gente obscura o gente de luz, pues sucede algo bien bonito que es el arte y transgrede, eh, transgrede somos resilientes. Y pues solamente lo platicamos desde nuestra trinchera, porque hay otras compañías que llegan al 77 y de repente le dicen, Javi, Javi, ¿qué pasó? <risa> no, como lo que le pasaba a Catenka una vez ahí arriba sí. en el... Le movieron el celular celular, se bajó corriendo y dice que brincó literal, brincó su teléfono. Este, pues se agarramos y nos fuimos, ¿no? no estamos, ella estaba ahí arriba, yo estaba en mi oficina. Y eso es lo que pasa, huimos, ¿no? Somos responsables Escuchamos. de lo que sucede o cómo, qué es lo que pasa, ¿no? Recuerdo que el 24 de noviembre, un día antes de presentarnos en el 25 en el Esperanza Iris con Macbeth, estábamos imprimiendo las playeras de Macbeth y muchas veces. Macbeth, Macbeth, Macbeth, Macbeth Entonces este nombre tiene como una onda ahí de Misticismo, maldición. no sé, maldición mald O sea, mucha, muchos, muchas, muchas, muchas, muchas y muchas actrices, eh, actores no, no se atreven a nombrarlo, de y verdad no, este... Nos han dicho, no, ¿cómo lo, cómo Oye, lo dicen así? ¿Cómo lo ¿no? dicen así? Como si nada Le digo, mira, nosotros pueden, decimos Macbeth, ¿no? Pero, pues... O Macbeth <risa> O Macbeth <risa> No, nosotros, este... Nosotros le tenemos, tenemos respeto a todo A toda la literatura, a todos los personajes Que se encuentran dentro de este Y pues, tomamos lo que nos sirve Lo que no pues lo hacemos a un lado Es que es lo mismo que pasa en la vida O alguien te ocurre una situación Pues te, te, te debes de quedar con, pues, con lo bonito de eso Y olvidar lo feo eh, El pasado pasado es lo que hablé hace tres segundos ya fue, eso ya pasó, ya no, ya no, ya no se va a volver a repetir, güey. Pero lo ¿no? recordamos, ¿no? Pero lo recuerdas con, como tú quieras. Y una forma de recordarlo es, este, pues esos momentos chingones que pasas, ¿no? La con verdad. Macbeth, con Macbeth, porque repetir y repetir, hay un momento donde estábamos Javier y yo aquí solos en el 77. Y estoy imprimiendo y de repente se enciende, se prende un encendedor que ya ni siquiera tenía se gas. un encendedor. ¿No? <risa> <risa> ya no tenía gas y se prendió de la nada y pues yo me quedé así de, ay, me voy a prender, ¿no? Agarro el encendedor, lo aviento un bote con agua y, y continúo imprimiendo y dije, ¿pero quién lo prendió? Fue cuando empecé a sentir toda esa energía como fría y perceptible a las cosas y... Me costó mucho bajar de serigrafía hacia la oficina con el Javi y decirle, acompáñame, ¿no? Porque, ¿qué crees que me pasó? Y al otro día, pues, ya teníamos que presentar esta puesta en escena, ¿no? Esto de, de las brujas, de la misticidad. Y entonces decíamos, a lo mejor se prendió el encendedor, porque la persona que habita el espacio quiere luz. Cuando pusimos luz, cuando pusimos unas veladoras, una empezó a cambiar, ¿no? La atmósfera Cambia, se empezó... eh una forma yo creo que es una forma de que te agradezcan no si puedes poner, darle luz a alguien es como es como todo es como la vida me cae de madre este es darle palabras de aliento a alguien no este y pues desde ese día cambió seguimos sintiendo la presencia muy diferente acá como la empresa es más blanca es ¿no? más sí más blanca eh, pero luego también Aquí recibimos mucha gente, de verdad recibimos mucha gente con diferentes creencias, diferentes compañías, compañías etcétera, etcétera, etcétera. Y nos han dejado, eh, las, en semanas pasadas encontramos un círculo de, en el que en uno de los camerinos un círculo con una botella de vino, una copa de vino y un círculo de canela. Nadie lo quería limpiar hasta que preguntamos a la compañía sí, pues ya agarró y lo quitamos, ¿no? Este, también encontramos un tetragramatón. <risa> este, sí, la estrella. Está, no, sí. Ajá, no, estaba no a la vista. No a la vista, a mí me sorprendió cuando mi compañera Valeria me dijo un saludo a Valeria que anda por ahí este, Bien viene espantada dice, No, es que Javi, sí. lo, lo, lo encontré, este, no estaba a la vista, le digo, no, porque si no lo hubiera visto, yo bajé con Nadia este, Nadia, es mi compañera que está acá en los controles, que está enfrente a mí, con mi compañera Pam eh, No, lo hubiéramos visto y lo hubiéramos agarrado, pero estaba como, no sé si escondido o tapiñado, ¿no? Caneramente hablando, ¿no? Tapiñado por ahí eh hemos encontrado cuchillos, este, diferentes rituales, y, y eso está, eso está chido, ¿no? Escorpioncitos, miren, aquí ¿Sí? hay uno. Un pequeño escorpión. Bueno, es aquí de la casa, es ¿no? lo encontramos. Cada, cada que fumigamos salen tres. Es la banda. Es este de verdad no hemos encontrado más. La, eh, fumigamos cada tres meses y siempre aparecen, vamos de tres en tres, ¿no? <risa> tres de tres, ¿Sí? tres de tres, o sea, no, no, no, no, no es no, coincidencia. No, no coincidencia, pero Uy. De verdad siempre hemos encontrado tres alacranes. Este, y pues nosotros le invitamos a que nos escriba este, que nos platique en su, en, su, en su teatro en su centro de trabajo donde ensayen, donde practiquen qué se han encontrado qué, qué rituales hacen eh, si los han espantado o se si han sentido presencias de algo de verdad de verdad no hay, eh, no hay que ah, yo lo he platicado con mi compa con, con mi compañera Nadia este con, con la muerte pues es algo que tenemos seguro todos todos todos todos todos ahí si tengas mucho dinero y seas el más pobre del mundo pues todos vamos para el mismo lugar. Bueno, no sé si el mismo lugar, pero pues todos nos va a cargar la chingada. Perdón, que se los diga, así, pues es la realidad. Todos vamos a morir. No ahorita, quién sabe. <risa> no, pero pues no hay que tenerle miedo, mire. No, no, pasa nada. Y si quiere ver nuestro altar, tenemos un altar de la Santa Muerte aquí en el 77. De verdad. Este, mucho... <risa> está eh, bien chido porque llega la gente y lo. Llega, llega la gente. Eh, ¿Qué cree? Que viene mucho extranjero al restaurante. De verdad, viene mucha gente, eh, mucho, mucho extranjero al restaurante. Y de verdad, eh, nos han dicho que está... Precioso el altar, bueno, preciosa la imagen, este tiene sus flores, su veladora y estaba está arriba de donde tenemos libros para teatro, tenemos este viniles, eh, discos si usted quiere venir a comprar, nosotros vendemos de todo, ¿no? Absoluto drogas. Ah. Que alguna vez nos decían que ya nos habíamos vuelto burguesitos. Entonces, es cagado eso porque cuando hay banda, pues bandañera que llega al 77, pues entran, suben las escaleras de madera, ven el candelabro, todo cookie y de repente se topan con la santa muerte y es de... ¡Órale! Es raro o sea, ver esto. No, algo de. Eh, hablando de, de eso de los altares, eh, cada, cada espacio, a espacio que hemos tenido la oportunidad de, de, de ir a presentar nuestro trabajo, les mando un saludo, la verdad han, han sido muchos en espacios. Tijuana, en Tijuana. Eh, nos hemos encontrado con diferentes altares. En el norte del país: Chihuahua. Charbel, este Malverde, eh, San Judas Tadeo, la Virgen, la Virgen con combinados, o sea, diferentes. La última la última parada en el Foro Shakespeare y recuerdo cuando cuando me incorporé cuando salí, regresé a las playas de Hawái la última entra en la última parada antes de entrar al escenario era el altar que está en uno de los camerinos tiene muchas imágenes no es exclusivamente de un solo santo o de una, de una, de una sola imagen tiene muchas creencias de todo de muchos muchas actrices que se han ido a presentar ahí y de verdad de verdad de verdad quien no haga una parada antes en ese altar eh, desmiéntame, pero la verdad, todos, todos por lo menos lo voltean a ver. Y dicen: pues échame la mano a huevo. Güey. ¿No? ¿Por qué pues porque vas a hacer un trabajo? Pasa ¿no? algo, porque es un el teatro es un ritual en sí Entonces uh -huh. ya físicamente lo tienes ahí Pues ya nada más complementas con lo que tú eres Con lo que tienes que decir Y también de acuerdo a la puesta en escena no Porque la mordida nos ponemos bien chidos ¿no? Nos ponemos a jugar Y no, no tiene que ver tanta esta misticidad Pero, Sin embargo, sí, si cada quien es hace ritual su ritual Es un ritual también diferente ¿no? no Aquí tenemos ya nuestro altar Ya pusimos un altar aquí en la parte de abajo tiene diferentes imágenes tiene la san una mini santa muerte <risa> no y todo yo creo que pues, échame la mano voy a entrar al escenario de verdad déjame dar un, un, un gran una, una bonita una bonita ...o puesta en escena, ¿no? Para que el público se vaya satisfecho. Entrar y regresar. Entrar y re Poder entrar y poder salir sin ningún problema, decía aquel, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué función estamos presentando, Mayelito? Estamos presentando este La de abril. Espera los días jueves a las 8.30, entonces también tiene que ver con nuestros muertos... ...porque eso es lo que marca nuestras infancias, marca nuestro presente... Y va marcando nuestro futuro de cómo vemos la muerte, qué es lo que esperamos, qué esperábamos, qué hay, perdimos, qué hay encontramos. Hay personas que ya han visto esta puesta en escena, entonces, ¿qué es lo atractivo de esto? De que van entrando nuevos integrantes de la compañía de teatro penitenciario interna, cuando obtienen su libertad, pues la puesta en escena está abierta para ellos. En este caso, está entrando nuestro compañero Juan Luis y... Pues también tenemos MacBeth, el, ¿qué? ¿El 22 y vamos, 29? Bueno, eh, vamos a estar eh, el 29 de abril, sí. la función del 29 de, de abril. 22 ya. Ya fue porque ahí. ya mandamos la lista, pero el 29 todavía tiene, bueno, 29. Mayo. Y vamos a estar presentando MacBeth en el interior de la Penitenciaria Santa Marta, 20 y 27 de mayo. Si usted quiere asistir, tiene que mandar nombre completo, eh, tal y como aparece en su identificación oficial, y la numerología del CURP. Los 18 dígitos es muy importante para que. Para pues, anotarlos a la lista de acceso, así va a poder ingresar y salir sin ningún problema, ya si se quiere quedar. Pues ya es su bronca, y si se quiere traer espíritus de la peni, pues también ya sabe lo que tienen que hacer, vasitos de agua, sal, incienso, copal, lo que ustedes quieran, entonces… Procure dejar sus malas vibras allá adentro, para eso es está puesta en escena, para eso los protegemos desde el, desde el ingreso, ¿no? Porque hay una, ingreso, sí, hay una dinámica aquí en el 77. En el 77, bueno, en el trayecto, y de verdad, es, es toda una experiencia, de verdad. Va usted a invertir fácil cinco horas en lo que es trayecto, ida y de vuelta… La, la función de verdad de verdad no se la, no se la puede perder, se la no porque seamos este pues parte de aquellos bellos dones sellos... pero <risas> se la recomendamos de verdad esto es una experiencia va a pasar por usted por las tres aduanas revisión física fotografía sello ...y credencial, ¿no? Y foto, y foto dos, son dos fotografías... ...y registro aparte... ...de verdad, este... Pues es, ...lo invitamos a que conozcan nuestros proyectos... ...de impacto social que llevamos a, a cabo... ...ya de, desde hace 14 años, ¿no Mayelo? Sí, ya, desde hace 14 no, años. ya ni lo que me chingué... ...y pues a, lo invitamos acá al 77... <risa> ...de verdad, lo invitamos acá al 77 Centro Cultural... Eh, ...estamos ...conozca ahoritos, nuestra cartelera sí. en Facebook... Eh, ...estamos como el 77 Centro Cultural Autogestivo... ...en Instagram... ...arroba el 77 CCA... Y... Eh, de la compañía, estamos en el Face como compañía de teatro penitenciario, en el Twitter arroba sea teatro penny, todavía no tenemos Instagram de la compañía, ¿verdad, Pam? Ah, y ya lo vamos bar, a sacar bueno. Pronto lo vamos a sacar Yay <risa> Venga Este fue su programa Radio no en Cana Esperamos les haya gustado Les haya interesado Y si no Pues vamos a seguir transmitiendo nosotros no Por eso nos vamos a dar para abajo eh, De verdad Muchísimas gracias A mi compañera Pan Que está enfrente aquí a la cámara Mi compañera Nadia Que está en los supercontroles Mi compañero Ismael Corona Javier ah, Cruz Al ah, tío que anda por allá Al tío que anda por tío, allá pues... Y demás colados Que no mamen Aquí estamos Y no nos vamos No los, vamos a <risa> no los venimos a sacar Simplemente venimos a acompañarlos Venga A trabajar con ellos no, Vámonos, que ya nos vieron. Ánimo de delincuencia. Me agarra a la bruja. Me vuelve racimo de muchos colores. Me agarra la bruja. Me escauma el pañuelo. Me cura de todo. De todo lo ajeno. Ay, dígame y dígame y dígame.